Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que están detrás de la pantalla Mis valientes amigos, aquí estamos en la segunda parte Qué fabuloso, qué extraordinario que hayan de nuevo hecho clic para ver esta segunda charla y qué bueno a los que han asistido porque esta segunda parte, bueno, ya no es calentar motores ahora sí salimos con todo y para todos ¿eh? y vamos a traer por supuesto como protagonista a nuestro amado Jesús a este amado maestro que hace dos mil años pasó por este mundito y aún hoy todavía es muy poco lo que hemos comprendido y lo que hemos entendido de él. Y ya es tiempo, ya es momento que toda esta enseñanza pues, se dé, más allá de las escuelas de misterio. Eh, generalmente no ha sido público todo esto. El mismo Jesús hace referencia que sus enseñanzas se eran solamente para su manada pequeña, para algunos escogidos nada más. Esa se le llamó enseñanza esotérica, a la que nosotros se nos ha hecho llegar y a la que él hace generalmente referencia es a la enseñanza exotérica. ¿Sí? Eh, sin embargo, nosotros queremos y debemos, porque ya es tiempo, ya es momento, de que las escuelas de misterio ya dejen de ser para un grupo selecto, escogido, o, o, o mínimo, sino para todos ustedes. La escuela de misterio, eh, tengo que ver a los ojos hacia eso, <ríe> gracias. La escuela de misterio, es que le hablo a todos, a los de aquí y a los de allá. <ríe> La escuela de misterio, ni más ni menos para entenderlo, significa que es una escuela de iniciados. Recién estaba hablando sobre este tema, porque misterio es eso lo que significa, la mayoría cree que misterio es algo oculto, escondido, no develado. Sin embargo, misterio no es ni más ni menos. El origen, la etimología de la palabra, de, de, del antiguo griego, significaba iniciado. ¿Y qué significa ser iniciado? Porque una palabra nos lleva a la otra. Y ser iniciado, ni más ni menos para la divinidad, para el universo, no significa que alguien venga de afuera y te dé una bendición o te haga un ritual y, y una puesta en escena para que tú ya te sientas un iniciado. Bueno, eso puede venir, no digo que esté mal. Lo que sí digo es que ser iniciado depende de cada uno de nosotros. Ser iniciado significa pertenecer a una escuela de misterios, significa... En primera instancia aspirar y anhelar y jugársela todo por la verdad. Cuando uno en pensamiento, en sentimiento y en acción está dispuesto a querer la verdad y hacerse uno con la verdad, el universo capta de que entonces esa persona es una iniciada, una iniciada por elección, una iniciada por convicción, una iniciada porque ya ha despertado y expandido su conciencia y entonces todos los acontecimientos y situaciones a su alrededor se alinean y se armonizan para que dé con todas las llaves, para que dé con todas las enseñanzas, para que dé con el maestro que le corresponde, para poder aprender y crecer de forma mucho más acelerada. Porque es verdad que... Todos nosotros tenemos un maestro interior, pero a ese maestro interior se accede con mayor facilidad en primera instancia si se tiene un maestro exterior, pero para eso hay que merecerlo, para eso debemos todos de iniciarnos, debemos todos de ser místicos y por eso el nombre de nuestro canal, Manifestación Mística, hay que expresar, hay que manifestar ese deseo y ese anhelo de ser iniciados. Pero para eso no tenemos que ser tibios. Y las enseñanzas de nuestro amado Jesús, del Nazareno, son fundamentales y es por eso que las hemos traído de regreso a este tiempo para que revisemos todas sus enseñanzas, nos cuestionemos, nos preguntemos y hagamos una transformación en todos nosotros. Y entonces repetíamos en la charla pasada, voy a hacer un breve repaso, hablamos de esta trinidad falsa que ha tomado el control de este mundo, una falsa trinidad, y me refería a la religión, que más que unificar, que religare, que unir, divide, separa, a lo sumo ata, amarra, esclaviza. Eso ha hecho las religiones, todas ellas, hermanos. Y entonces, claro, ese es el aspecto padre, así lo hemos, de, lo hemos llamado. Luego, también está el aspecto madre, la falsa Trinidad, que es la falsa madre, y nosotros le hemos llamado dinero, ¿sí? Y claro... La madre es la que provee, la madre es la que nos acoge, la madre es la que nos contiene, la que nos da todo lo que necesitamos, pero esta falsa trinidad de dinero hace todo lo contrario. Siempre nos mantiene estresados, siempre nos mantiene angustiados, siempre nos mantiene en un sentimiento de carencia, de necesidad. Por eso es la falsa trinidad de aspecto madre. Y luego está la tercer falsa Trinidad y ese aspecto hijo decíamos en la charla pasada, que es el brazo ejecutor, que son los gobiernos, todos los gobiernos del mundo. Y no vamos a hablar de los gobiernos y de la política porque ya estamos hastiados de todo eso y por supuesto nadie cree en ningún político y en ningún gobierno, porque todos se sirven a ellos mismos y no sirven a las personas. Esa es una verdad que bueno, ya todos por supuesto lo sabemos. Y luego de esta falsa trinidad también pasamos a hablar de los tres enemigos de Jesús, que pareciera que no quedó claro, que los tres enemigos, y él los dejó muy en claro, expresado, en primera instancia fue Satanás, por supuesto, el adversario. Y este Satanás que, bueno... No hay que ponerlo solamente como un ángel caído, sino hay que verlo como una legión de seres, de entidades. Y hice referencia a un capítulo en la plática, y ahora voy a dar referencia a otro capítulo, donde dice, en Marcos 8:33 Mas él, volviéndose y mirando a su discípulo, reprendió a Pedro y le dijo, Quítate de delante de mí, Satanás porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Fíjense, en mente. Aquí nos hace referencia a que Satanás trabaja a través de nuestros pensamientos, a través de la actividad mental. Entonces nosotros podríamos entender en un aspecto más elevado y más sabio de que todas las personalidades y todos los egos que existen en nuestros pensamientos ni más ni menos, son el mismo Satanás. Porque fíjense algo, persona significa máscara, o sea, la personalidad es una máscara, la personalidad de Satanás es el adversario del ser, y a través de nuestro pensamiento es que se manifiesta. Así que ojo, mucho cuidado, mucha atención a todo lo que pensamos, a todo lo que estamos elucubrando, a todo lo que se mueve en nuestro interior. Y el tercer gran enemigo, y lo lamento por todos, es el materialismo. Porque hemos hecho un Dios de todo lo material, de todo lo que se toca y tiene forma y se ve y huele rico y sabe rico. Y no digo que todo eso no sea agradable y no esté para ser disfrutado, sino es que hemos hecho un Dios de eso, lo hemos puesto en el centro. En vez de poner a la divinidad, al avance y al crecimiento interior, hemos puesto al materialismo. Hicimos referencia a una, a una frase y ahora voy a hacer a otra. En Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciar, despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Más claro, imposible. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el mismo Jesús, el mismo Nazareno. Ojo entonces ustedes, ojo entonces todos nosotros, ¿a quién estamos nosotros poniendo como eje, como motor, como centro de motivación?, de nuestro crecimiento, de nuestro avance y de nuestras aspiraciones para las personas en vivo aquí me despido síganos en nuestro canal de Youtube adiós, nosotros seguimos ojo entonces a quién ponemos en el centro y esos son los dos enemigos me falta el tercero Uy, no crean que se, se habían salvado no se habían salvado el tercer enemigo como lo dijimos en la charla pasada son los sacerdotes o los hombres de la ley de estas épocas y todos los pastores y todos los falsos guías espirituales que no predican en dirección hacia las verdaderas enseñanzas del gran maestro. Eso es verdad, eso es una realidad y aquí lo estamos viendo con claridad, retomando estas frases del mismo Jesús e inclusive yendo más allá y revisando un poco estos dos evangelios magníficos, extraordinarios, puros e intactos que han llegado a nuestra época, que son el de Santo Tomás y el Evangelio de la Paz de los Eseños. Ahora de ratito los vamos a ver, no se lo pierdan. No se me vayan, por favor. Y ustedes sacerdotes, y ustedes pastores, y ustedes guías espirituales también, quédense ahí. Es para ustedes fundamentalmente toda esta plática. Muy bien. Entonces... Siguiendo con este tema, siguiendo con este tema, y quiero hacer referencia, hice una anotación aquí, en Mateo 16, 18, fíjense ustedes, aquí es donde la iglesia eh, católica, apostólica, romana se basa, ¿no? Dice: Mas yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y entonces la iglesia se fundamenta bajo estas palabras diciendo de que es el mismo Jesús el que instaló o dejó en Pedro la herencia de crear una iglesia. En primer lugar, dijo, tú eres Petrus, piedra, y se refería a una piedra pequeña, eso es lo que significa Petrus. Y dijo, y sobre esta roca y ya no era la piedra pequeña, era la piedra grande, edificaré mi iglesia, que iglesia es un término latino, por supuesto no usó esa palabra, se refirió a pueblo de Dios, ¿sí? se refirió a una congregación de personas que aspiran a llegar a la verdad, ¿Mm? hizo referencia a él, o hizo referencia a esa esencia que él representaba, Fíjense ustedes, esta observación es fundamental y es importante. Una cosa es piedra pequeña y otra cosa es la roca, acantilado. Porque con la piedra se construye. ¿Y cómo se construye la vida en nosotros? A través de nuestros pensamientos. Piedra pequeña es mente inferior. Piedra grande es mente superior, roca es mente superior, y esto muy poca gente lo sabe, es uno, una de las enseñanzas y una de las llaves que se enseñan en las verdaderas escuelas de misterios, de iniciados. Si ¿Sí vamos entendiendo entonces por qué eh, piedra pequeña y roca? ¿Por qué mente inferior y mente superior? Muy bien, hay que entender que las enseñanzas de Jesús están hechas en por lo menos tres lenguajes. El lenguaje que es accesible a todos, el lenguaje al cual hay que ser un erudito y el lenguaje, el tercero y más importante, en el cual hay que tener las llaves de la sabiduría, las llaves del conocimiento verdadero, trascendental, transformador. Por eso, para tener esas llaves necesitamos nosotros aspirar a lo superior y ser iniciados. Y Jesús decía en Marcos 4:11, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Fíjense, la palabra misterio de nuevo. ¿sí? Les decía, pero los que están afuera recibe todo en parábolas. Como decíamos, Marco 4.11. O sea, él mismo dejaba bien en claro que únicamente para ese pequeño grupo les iba a ser revelado la llave para poder comprender y entender esa sabiduría. En cambio al resto, en forma de cuentitos, en forma de parábolas, en forma de, de anécdotas, a ver si les quedaba algo. En Mateo 13.11 dice... Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y cuando decimos ellos, señoras y señores, televidentes que nos siguen atrás de YouTube, hacemos referencia a casi todos nosotros a casi todos nosotros, y nos vamos a conformar ahora que llegan estas palabras del, del despertar, quedarnos únicamente con esa enseñanza exotérica, esa que nos limpia un poquito la cara, pero que realmente no nos lleva a descubrir esas verdades transformadoras, trascendentales, importantes. En Lucas 12, 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha sido, le ha placido daros el reino. ¿Sí? Manada pequeña le llamaba. Tan pequeña que, bueno, supongamos que eran más de 12, 20, 30, porque, claro, las mujeres no contaban en aquella época, pero en esta época 50. ¿sí? Y la mayoría de las discípulas que tenía Jesús eran mujeres. Así que bueno, no eran 12. Supongamos que eran 30, 40, 50 como mucho. Pero imagínense ustedes, un inmenso maestro con esa sabiduría, con ese poder, predicando de forma pública y no superó a las 50 personas. Esa era su manada pequeña. Su manada pequeña que lo seguía, que lo amaba, pero que también lo negaba y se escondía y lo rechazaba cuando... Y lo traicionaba cuando las cosas se ponían difíciles, ¿sí? Y entonces continuaba Jesús en Lucas 12, 32, no temáis, más nada pequeña, eso ya lo había leído. En Lucas 8, 8, 17, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y yo creo que estos son los tiempos, y yo creo que estos son los momentos. Pero claro, necesitamos nosotros tener aspiración, necesitamos nosotros tener el anhelo de despertar. Es muy triste, es muy lamentable que en estas pláticas asistan muy poquitas personas. Es muy triste, es muy lamentable que la gente que ve estos videos no compartan estas verdades que estamos expresando, que estamos diciendo porque estas cosas pueden llegar a ayudar a aquellas almas que ya están listas y son muy poquitas, es como buscar una aguja en un pajar, entonces aquellos que ya hemos avanzado un poco y que nos hemos dado cuenta de todo esto, tenemos que apoyar estas verdades que ahora sí tienen que ser reveladas y tienen que ser descubiertas, esa es la forma de colaborar con la misión de Jesús. Juan 2030 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de su discípulo, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense ustedes, cuántas enseñanzas habrá dejado, cuántas manifestaciones de su poder habrá dado. Y claro, todo eso no nos llega a nosotros. Y lo poco que nos llega, que es importante, tampoco lo buscamos. Tampoco nos tomamos el trabajo de reflexionar, de indagar, de descubrir. Estamos todos programados para seguir como rebaño una sola línea, una sola forma de pensamiento y no importa, hay más de 200 cristianismos, por ahí 200 tipos de cristianos, pero todos son lo mismo. Todos predican que el reino de los cielos está afuera y no está dentro, Y el verdadero cristianismo es eso lo que nos señala y nos dice. Tenemos que tener en cuenta todos nosotros que, claro, hemos sido desde generaciones y siglos y siglos muy oprimidos, muy eh, influenciados por todo este oscurantismo, tanto así como que sepan ustedes que si no fue sino hasta 1965 en el concilio vaticano II que recién se dejó de prohibir de leer la biblia, así es amigos, antes de 1965 estaba prohibido leer la biblia por la iglesia católica apostólica y romana, eso muy poca gente lo sabe, y ojo es eh, que, para la iglesia católica, apostólica y romana y tal vez para otros cristianismos por ahí estamos nosotros siendo sacrílegos también porque ahora se permite leer la Biblia pero no se permite interpretarla y nosotros estamos haciendo una interpretación a nuestro entender mucho más profunda, mucho más sabia sin embargo esto es un sacrilegio afortunadamente estamos en el siglo 21, porque si no ya nos hubieran prendido fuego a todos, hubieran llegado, hubiera llegado la Santa Inquisición y a todos nos, hubiera, nos hubieran quemado, hecho arrepentir de nuestros pecados, torturar hasta que digamos que sí, hemos sido inspirados por Satanás, y ya después para purificarnos nos queman, no y ya liberaron nuestro espíritu. Eso ha ocurrido. Y la Santa Inquisición no dejó de funcionar sino hasta principios del siglo XX. O sea, hubo 800, 900 años de Inquisición tremenda, donde millones y millones de personas murieron a manos. Y esto no se dice a manos de, de, de este movimiento, de, de este instrumento de la Iglesia. Y ni hay que hablar de las cruzadas, ¿no? Por supuesto, y ni hay que hablar de otro tipo de cosas que han hecho las religiones y que hasta aún hoy en día siguen insistiendo y siguen perseverando. Y ya es tiempo de acabar con todo eso. Porque Pedro lo negó tres veces. Pero no es casualidad que la iglesia no lo negó tres veces. Hace dos mil setecientos años que lo está negando. Desde que en el concilio de Niveas, o de Nicea, ¿sí? se institucionalizó, se formalizó esta religión a manos de Constantino y dijo, bueno, basta de tantas enseñanzas de Jesús, simplifiquemos todo, acomodemos todo de acuerdo a mis intereses imperiales y entonces, claro, esto ya es mío. Y ahora sí, esta es la iglesia apostólica, católica, romana, etc. Porque así se hizo todo esto. Y la gente no es capaz de ver en la historia, no es capaz de hacer un revisionismo sano, no más curioso. ¿De dónde viene todo esto tan importante? Si es real, si es verdadero o no. Claro. Y entonces por eso Mateo 13.15 dice Jesús, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no lo sane. ¿Y ustedes creen que hablaba para aquella gente de hace dos mil años? Está hablando para la gente de ahora, para, para ustedes, para mí, para ustedes que están detrás de la pantalla. Basta de tener la mente entorpecida, hay que despertar a la verdad. Pero para eso hay que aspirarlo, hay que buscarlo, hay que amar al mismo Jesús, a toda su enseñanza, a toda la verdad. En Lucas 8:17 ya lo hemos leído, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y en Juan 20:30 hizo además Jesús muchas otras señales, también lo hemos leído. Bueno, perfecto. Fíjense en Juan 1:5. La luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Que no nos pase eso a nosotros. En Lucas 11:35, mira pues, no suceda que la luz en ti... Eh, hay, que en la luz en ti hay, sea tinieblas. Entonces, a desparramarnos con todos estos prejuicios y estos conceptos equivocados, errados, y a ver las enseñanzas de Jesús con una Visión inocente y pura, eso es fundamental para comprender lo que Él nos estaba diciendo. Y eso es fundamental para poder ser iniciados realmente todos nosotros. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, resp respondiendo, Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos. Y lo revelaste a los niños. Ahí está la pureza que yo me refería. La mente limpia, la mente llena de inocencia, de pureza, sin buscar con intención algo. No esperemos nada, solo absorbamos como lo hacen los niños esta enseñanza. Y entonces muchas cosas se nos van a revelar, a muchas cosas vamos a despertar. Por eso para ellos es el reino de los cielos. Y entonces, por favor, retomemos estos evangelios que se los ha denominado apócrifos, que significa lejos y oculto, fuera de aquí, bicho feo, así lo hicieron en el 325. No queremos saber nada de eso, así que a perseguir, a quemar también, a hacer desaparecer y a destruir todos los evangelios que no formaban parte de estos cuatro y claro, entre ellos, joyas de la literatura, se fueron eh, el Evangelio de, de la de Paz de los Eseños. El Evangelio de la Paz de los Eseños, que se descubrió en los rollos de Kun Ram, los rollos del Mar Muerto, en el año 1947, de forma casual, milagrosa, decía este tipo de cosas. Fíjense ustedes, ya nos apartamos de estos cuatro evangelios, todo lo que hemos hecho referencias ustedes los pueden encontrar en cualquier Nuevo Testamento. Ahora nos vamos a ir con estos evangelios que sobrevivieron a la destrucción. Y Jesús dijo en una de las partes, todos ustedes pueden bajar estos evangelios a través de internet, ¿eh? son públicos. No son documentos que ahora a lo cual no se puede llegar a tener acceso. Gracias a la internet, todos nosotros podemos tener acceso y a todos ustedes les recomiendo que lo tengan en su computadora, en su tableta o en su teléfono, porque hoy tenemos bastante memoria para todo eso. Y dice Jesús, no busqué la ley en vuestras escrituras, pues la ley es vida y las escrituras son muerte. Wow. Fíjense ustedes, Él mismo dejó escrito esto, pero... La verdad no está en las escrituras. La verdad es vida. La verdad somos nosotros mismos y tenemos que aprender a ir hacia adentro. Qué tremendo, qué fuerte. Vamos comprendiendo por qué se los quiso tener bien lejitos y desaparecidos en lo posible. Sigue diciendo, el que os explica las escrituras habla en lengua muerta de hombres muertos. Ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado, de la enfermedad y el sufrimiento. La ley está escrita en toda cosa viviente. Vosotros la encontraréis en las hierbas, en los árboles, en el río, en la montaña, en las aves del cielo en los peces del mar, mas buscadla principalmente en vosotros mismos. ¡Qué tremendo! Se me enchina la piel. ¡Qué claro! Es Jesús en, con estas palabras en este Evangelio de la paz de los eseños, en el cual Juan el Bautista era un eseño, por supuesto, y desde ya que Jesús también aprendió todo esto, o él mismo enseñó a los enseñ enseños, vaya a saber, pero los eseños eran hacedores de milagros. Vean la plática que ya hemos hecho hace un tiempo atrás sobre este Evangelio. Y sigue diciendo así. Dios no escribió su palabra en las páginas de un libro, sino en vuestro corazón y en vuestro espíritu. Y están también en vuestro aliento, en vuestra sangre, en nuestros huesos y en cada partícula de vuestro ser. Si queréis que la palabra de Dios viviente penetre en vosotros, no manchéis ni vuestro cuerpo ni vuestro espíritu. Porque el templo que es el cuerpo es el templo del espíritu y el espíritu es el templo de Dios. Fíjense ustedes, por eso cuando Jesús entró al templo y sacó a latigazos a los mercaderes, Él se estaba... Él estaba haciendo referencia a ese templo sagrado que Dios le interesa, que es el cuerpo de cada uno de nosotros, que tiene que estar libre y limpio de toda, todo aspecto negativo, de todo aspecto egoísta, superficial, vano. Y con eso tenemos que ser intransigentes, tenemos que reconocerlo y trabajar para eliminarlo. Sé que no es fácil, no se logra de la noche a la mañana, pero si reconocemos esos aspectos negativos en nosotros, ya es un gran paso. Y luego con la asistencia y la petición al mismo Jesús, a los seres de luz, y con nuestra voluntad divina, vamos a poder disminuir y erradicar definitivamente esos mercaderes. Y bien vale la pena, debemos buscarlo, tenemos que buscarlo. Hijos de los hombres, Honrada a vuestra Madre Tierra y seguid sus leyes para que vuestros días se alarguen sobre la tierra y honrada a vuestro Padre Celestial para que sea vuestra vida eterna en los cielos. Fíjense qué hermoso, si hubo un primer ecologista famoso y conocido fue el mismo Jesús. Ahí está, los eseños, por supuesto que veneraban a la Madre Tierra, y por supuesto que oraban y se mantenían en contacto con el Padre Celestial. Y ahí estaba esa enseñanza tan sabia de estar conectado a todo y a todos. Y no hay más maravilloso y no hay más fuerza eh, poderosa, trascendental, amorosa, que aquella que busca la unión con todo y con todos. Si no tenemos nosotros esa iniciativa y perseveramos en esta idea falsa, ignorante, idiota, de creernos separados del todo, entonces vamos por mal camino, a abrir nuestro corazón y a unificarnos a todo. El espíritu del Hijo del Hombre fue creado del Espíritu del Padre Celestial y su cuerpo, del cuerpo de la Madre Tierra. El que os explica de las Escrituras, os habla en lengua muerta de hombres muertos, por medio de su cuerpo enfermo y mortal. A él, por lo tanto, le pueden entender todos los hombres, porque todos los hombres están enfermos y están en la muerte, ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado de enfermedad y sufrimiento. Por eso cuando se nace a este mundo se trae lo que se llama el pecado original o el karma para Oriente. Si no tuviéramos karma, si no tuviéramos pecado no encarnaríamos nosotros en un cuerpo físico. Este es el templo de Dios y debemos de limpiarlo y purificarlo para conectarnos y entonces trascender este mundo de, de tercera dimensión. Por eso este cuerpo que tanto amamos es el cuerpo del delito y está enfermo. Y como decían los eseños, hay que sanarlo. Fíjense qué maravilloso, denle ustedes una revisada a ese extraordinario evangelio. Y ahora vamos al más importante. Ahora vamos a aquel que considera una obra maestra de la literatura y de las enseñanzas del mismo Jesús tanto así que Judas Dídimo Tomás, y Dídimo recuerden ustedes significa el cuate, ¿sí? el gemelo, como le dijimos en la charla, y no importa si fue el hermano gemelo o no, lo que importa es que la esencia, las enseñanzas verdaderas y genuinas están escritas tal cual él las enseñó. Y claro, este Evangelio en Nahamad y Egipto se redescubrió, se creía, que se había perdido, en 1945 fue todo esto, y fue claro, sorprendente, increíble, no por casualidad la iglesia se abalanzó a comprar todos estos textos en la década de 50, 60 y 70, se los quiso llevar todos hacia el Vaticano, hacia esa biblioteca que tienen ahí, muy encerradita, muy custodiadita, para que nadie entre, pero bueno, afortunadamente no llegó el Evangelio de Santo Tomás y lo podemos bajar hoy en día en PDF por internet y dice así, fíjense ustedes y Tomás ha dicho quien encuentra la interpretación de estos dichos no saboreará, no saboreará la muerte dos, dice, Jesús ha dicho que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará, y reinará sobre la totalidad y hallará reposo. Así que, si están ustedes movidos con todo esto que hemos expresado y hemos dicho, es una buena señal, es una muy mala señal aquel que le entró por un oído, le salió por el otro y no encontró nada, porque primero nos vamos a turbar, se nos va a derrumbar todo porque es el mismo Jesús, el mismo Nazareno, el que patea el tablero, el que sacude todo. Y entonces dice, Jesús ha dicho, si aquellos que os guían nos dijeran, ve el reino en el cielo, entonces las aves del cielo os predecerían. Si os dijeran, está en el mar, entonces los peces del mar os predecerían os precederían, perdón, más bien, el reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros, quienes sabréis que sois los hijos del Padre viviente, pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos y sois la pobreza. ¡Qué clarito! Fíjense ustedes, siempre se nos ha dicho que Jesús, Dios y Jesús están en los cielos, pues si eso es así, las aves están más cerca de Dios que nosotros. <risa> y por supuesto no está eh, en el mar, porque si no los peces estarían primero. Digo, Dios está en todos lados, pero por sobre todas las cosas está en nosotros y debemos de conocernos, porque si no nos conocemos y no hacemos un trabajo interior, no conoceremos la verdadera palabra viva de Dios. Jesús les ha dicho, cuando hagáis de los dos uno y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior y lo de arriba como lo de abajo y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, cuando establezcáis un ojo en el lugar de un ojo y una mano en el lugar de una mano y un pie en el lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraré en, entraréis en el reino. Bueno, aquí se nos revela mucho más, aquí se nos dice mucho más, y es por eso que podemos entender mucho mejor a ese Jesús de esos cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Y aquí de lo que se trata es como dijimos en la charla pasada, de la unidad de salirnos de esa mente dual, de malo, bueno, blanco, negro, feo, bonito. Llegar a ese centro es así como nosotros vamos a poder a despertar a esa cuarta dimensión, a esa verdad. Jesús ha dicho, también en el Evangelio de Santo Tomás, párrafo 27. A menos que ayudéis, ayunéis del sistema, no encontraréis al reino de Dios. A menos que guardéis la semana entera como sábado, no veréis al Padre. O sea, fíjense qué clarito, ayunar del sistema. Porque el sistema está regido por el príncipe de las tinieblas, por esa falsa trinidad, por esos enemigos. Y todos los días de nuestra, de nuestra vida tiene que ser como si fuera sábado, dedicado al Señor, dedicado a la verdad. ¿Vivimos nosotros así? ¿Viví, ¿Viven ustedes así? Párrafo 28 del Evangelio de Santo Tomás. Jesús ha dicho, me puse de pie en medio del mundo y encarnado me aparecía a ellos.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 Estaban todos borrachos, estaban todos somnolientos, dormidos. Pero cuando la cosa sea sacudida, o sea, esta realidad y este sistema tan valer, repensarán. ¿Ustedes están listos para repensar? ¿Seguiremos siendo minoría los que queremos despertar? Por favor, cambiemos eso. Ya fue suficiente dos mil años de esas verdades que nos entregó Jesús. Ahora demostremos a la luz, demostrémosle a los seres, a los maestros ascendidos, a los seres espirituales que nos queremos volver unos con ellos. Y en el párrafo 40, eh, 39 Jesús ha dicho, los clérigos y los teólogos han recibido las llaves del conocimiento, pero las han escondido. No entraron, ellos, no entraron ellos ni permiten entrar a los que sí deseaban. En cuanto a vosotros, aseos astutos como serpientes y puros como palomas. Párrafo 40, Jesús ha dicho, ha sido plantada una enredadera sin el Padre y puesto que no es vigorosa, será desarraigada y destruida. Pues claro, porque la enseñanza que, que nos llega, la enseñanza que nosotros hemos aprendido es débil, por eso es que no ha habido cambios, por eso es que no ha habido un avance, un crecimiento y un desarrollo de la luz en estos dos mil años. Párrafo 56, Jesús ha dicho, quien ha, escondi, quien ha conocido el sistema ha encontrado un cadáver y quien ha encontrado un cadáver, de él no es digno el sistema. Por eso se nos desprecia, por eso se nos juzga, por eso se nos hace a un lado, por eso es que somos minoría y somos poquitos, porque nadie quiere ir en contra del sistema, porque nadie quiere quedar mal con la socialité, porque nadie quiere ser señalado. Más a todos vosotros les digo, ya estáis listos para ser verdaderos cristianos. Ya estamos listos de entender estas enseñanzas importantísimas. En el párrafo 113, fíjense ustedes, qué increíble, porque hay muchos que están esperando el segundo advenimiento de Jesús, ¿no es así? Y todos dicen que ya estamos pronto y que ya está por llegar y que ya está por venir. Fíjense ustedes lo que dice en Santo Tomás, le dijeron sus discípulos, ¿cuándo va a llegar el reino? Dijo Jesús, no vendrá con expectación, no dirán, helo aquí o helo allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. O sea, señoras y señores, amigos y amigas, escuchas y escuchos <ríe> no, eso, eso es un chiste ni más ni menos el reino de los cielos el advenimiento de Jesús ya está presente en todos vosotros ya está presente en esta realidad ahora, aquí y ahora en este presente pero no lo vemos no tenemos ojos para ver ni oídos para escuchar lo dice el mismo Jesús entonces, yo creo que con estas frases quedan más que contundente las verdades y entonces podemos poder eh, entender del por qué se nos ha cercenado a Jesús y del por qué estos evangelios han sido perseguidos y han sido relegados y han sido señalados por apócrifos porque, ni más ni menos, el advenimiento de Jesús, el advenimiento de la luz, de la verdad, la salvación, depende de cada uno de, de vosotros, de cada uno de nosotros. Y si no empuñamos nosotros realmente con firmeza las verdades de nuestro amado Nazareno, y no nos aventamos con decisión, con determinación, con convicción, en pensamiento, sentimiento y acción, entonces no vamos a avanzar. Llegamos como cadáveres y nos vamos como cadáveres. Y no hay salvación posible, porque lo que Él hizo es un ejemplo de lo que cada uno de nosotros tiene que hacer consigo mismo. Bueno. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos, Ricky? 46. 46 minutos entonces. Han sido 46 minutos muy intensos. Solo espero que haya eco de todo esto. Solo espero que cada uno de ustedes realmente les haya llegado estas palabras, porque yo creo que estamos en estos tiempos en donde, si no despertamos ahora, muy difícilmente haya humanidad más adelante para tener la oportunidad de dar ese salto, de dar ese brinco y al fin y, al, cuentas, al fin y en cuentas llegar a todo eso tan prometido por el mismo Jesús. Bueno, muchísimas gracias entonces, valientes por haber asistido, valientes por haberme escuchado y un abrazo grande a todos. ¿eh? Muy bien.